Hello, hello, sábado, el test, pocas, o no, teniendo en cuenta que he cambiado la forma de ejecución, yo estoy contento con el resultado, 10 dominadas, estrictas, correctas, sin balanceo, Ante, antes podría hacer más, pero ya sabéis, de la forma que he puesto en el primer vídeo de esta serie. Entonces, esta es la forma, esto es lo que sigo, esto es lo que quiero, y con esto quiero llegar a 20 repeticiones. Mi primer test. Para la semana que viene, más trabajo. ¿vale? ¿Has empezado ya el entrenamiento de dominadas? ¿Qué te parece? Dejame algún comentario, a ver si seguimos juntos o voy a seguir solo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.